Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple, y todas las afines a ella El día de hoy veremos el cálculo de vectores en diferentes ángulos, teniendo en cuenta sus componentes en X y componentes en Y. No siendo más, comencemos. No olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias al Reflejo limpieza y calidad que brilla. De igual forma, recordemos sus productos estrella. Tienen el sellador en sus diferentes presentaciones, también tienen la crema lavaplatos y ahora, el que está tan uso, su gel antibacterial. Ahora no siendo más, iniciemos. Para el cálculo de vectores tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se debe hallar una sumatoria de vectores en X y una sumatoria de vectores en Y. ¿Qué quiere decir esto? Debemos analizar todos los vectores que estén en el eje X y los vectores que estén en el eje Y. Cuando los tengamos, debemos agruparlos y sumarlos y tener en cuenta dónde se encuentran ubicados en el plano cartesiano. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo de aplicación en el cual vamos a hallar esta sumatoria de vectores. Siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente, un vector 1 que vale 6 y tiene un ángulo de 60 grados, un vector que vale 4, tiene un ángulo de 45 y un vector 3 que vale 3. Como tenemos dos ángulos, quiere decir que van a haber componentes en X y componentes en Y, entonces veamos qué pasa acá. Lo ideal es que apliquemos la regla del espejo si llegamos, miramos este lado que está acá lo prolongamos hasta acá tomaría esta distancia de igual forma lo puedo hacer con este este eje es paralelo a este como estoy hablando del vector 1 voy a llamar a este vector 1 lo voy a llamar vector 1y que va en ese sentido, ahora, este que está acá, si lo podemos ver, es el eje X, o sea que aquí corresponde al vector 1X, porque va en el sentido horizontal, miramos el siguiente, en el caso de acá podemos hacer lo mismo, prolongamos esto, va paralelo a este eje, no olviden que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, como está paralelo, este va a ser, como hablo del vector 2, va a ser el vector 2Y. Y este, como va en el eje X, correspondiente al vector 2, va a ser V2X. Ahora miremos qué pasa con el vector 3. Miren que este vector 3 no tiene ángulo. Pero si lo vemos, corresponde a Y. Como corresponde a Y, podríamos llamar a este vector 3 como un vector 3Y. Este sería el vector 3. Ahora, tenemos que tener en cuenta estos ángulos 45 y 60 grados. Recordemos cómo se utilizaban en las funciones trigonométricas. Recordemos. Ángulos de 30 45 y 60 grados y la secuencia 1, 1 raíz de 3 1, 1 raíz de 3 2 raíz de 2, 2 todo ello ¿por qué? porque vamos a tener un ángulo de 60 grados y un ángulo de 45 entonces debemos tener en cuenta cómo manejar esas funciones vamos entonces a concentrarnos en los vectores vamos a resolver primeramente los vectores en X entonces, vamos a hablar de un vector 1X entonces miramos este lado es un lado adyacente y este sería la hipotenusa y recordemos lado adyacente sobre hipotenusa sería coseno entonces va a ser V1 por el coseno del ángulo en este caso va a ser 60 y el vector 1 pues vale 6 y miramos el coseno de 60 que sería este ángulo Coseno seno es lado adyacente, sobre hipotenusa eso sería un medio, entonces 6 por 1 medio. 6 por 1 6, dividido 2 nos da 3. Quiere decir que v1x vale 3. Hagamos lo mismo para el vector 1y. Va a ser igual. Ahora, me ubico acá, sería el lado opuesto. Como es el lado opuesto, voy a hablar de la función seno. Apuesto sobre hipotenusa sería C, entonces sería V1 por el seno de 60 grados. Y sabemos que el vector 1 es 6 y el seno de 60 es lado opuesto sobre hipotenusa, esto nos quedaría raíz de 3 sobre 2, 6 por raíz de 3 sobre 2, nos quedaría mitad de 6 es 3, entonces quedaría 3 raíz de 3. Ahora, ya tengo V1X, V1Y. Vamos a hacer lo mismo, pero para V2Y y V2X. ¿Qué haría Ahora continuemos con el ángulo de 45 grados. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ángulo de 60. Ya tenemos estos valores. Ahora vamos para 45. Entonces vamos a analizar V2X y V2Y. Entonces tenemos lo siguiente. V2X. Va a ser igual al vector que me relaciona este lado con la hipotenusa. Si vemos también es el lado adyacente. Lado adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno. Entonces sería V2 por coseno, en este caso de 45 grados. Y V2, miramos, que vale 4. Entonces ponemos valor de 4 multiplicado coseno de 45, que sería 1 por raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Coseno lado adyacente sobre hipotenusa. Pero sabemos que por racionalización nos quedaría raíz de 2 sobre 2. No olvidemos que 1 sobre raíz de 2, al racionalizar, nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Ahora, eso se simplifica, quedaría 2 raíz de 2. Ya tenemos V2X, hacemos lo mismo para V2Y. Que sería igual a V2 y en este caso sería el opuesto, porque se encuentra al frente. Opuesto sobre hipotenusa nos da la función seno, entonces sería seno de 45. V2 sabemos que vale 4, por el seno de 45 que es lado opuesto sobre hipotenusa, nos daría 1 sobre raíz de 2, otra vez raíz de 2 sobre 2. Lo colocamos, simplificamos acá, vuelve y nos da 2 raíz de 2. Quiere decir que v2x es 2 raíz de 2 y v2y es 2 raíz de 2. Ya tenemos los vectores que tenían componentes en x y en y. Solamente nos faltaría organizar v3y, pero este no tiene ningún problema porque no tiene ningún ángulo que lo afecte. Vamos a organizarlos para empezar a plantear la sumatoria de vectores. Ahora nos vamos a concentrar en la sumatoria de vectores. Miren que ya hemos hallado cada uno de los componentes de X y de Y y ya los tenemos todos organizados. Bueno, entonces miremos qué pasa acá. Primeramente, tenemos que mirar hacia dónde o dónde están todos los vectores. ¿cierto? Miremos que como Y está yendo hacia arriba y va en este eje debe apuntar para este lado, lo mismo debe ocurrir con el vector 1x, como va en diagonal también debe estar de esta forma si hacemos lo mismo para y, el vector 2y debe ir hacia arriba y por último, pues miramos el vector 2x ya que es diagonal, entonces también va a ir en este sentido ahora Teniendo esto, llevemos esto a un diagrama de cuerpo libre, para que lo podamos ver mucho mejor. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Como podemos ver, hay dos vectores en Y que van hacia arriba, un vector 3Y que va hacia abajo, hacia este lado, el vector 1X, y hacia el otro, el vector 2X. Ponemos estos dos pues, para diferenciar de que ahí van los dos. ¿verdad? Va el vector 1Y y el vector 2Y. Empecemos con la sumatoria de los vectores en X que sería igual ¿quiénes actúan en x? pues tenemos el vector 1x más el vector 2x ¿y quiénes actúan en y? pues va a actuar el vector 1y más el vector 2y y por último el vector 3y entonces vamos a empezar a ir hallando cada una de esas sumatorias concentrémonos primeramente en la sumatoria de vectores en x para la sumatoria de vectores en X ocurre lo siguiente. El vector 1X, miren que va en el sentido positivo de X. Acá está todo lo positivo y aquí va a estar lo negativo. Entonces va a ser positivo, entonces B1X. el valor es 3, o sea que es positivo. Entonces que el vector 2X va en el sentido contrario. Entonces el vector 2X es 2 raíz de 2, pero como en sentido contrario sería menos 2 raíz de 2. Quiere decir que esta sería la sumatoria de vectores en X. No podemos sumar los radicales con el número porque son diferentes. Los dejamos expresados de esta manera. Veamos cómo sería la sumatoria de vectores en Y. Analicemos la sumatoria de vectores en Y. Para Y tenemos lo siguiente. Vector 1Y va en el sentido positivo de Y y va a estar todo lo negativo. Entonces, vector 1Y el valor es 3 raíz de 3, entonces ponemos 3 raíz de 3, más el vector 2Y, que también va hacia arriba, quiere decir que también va a ser positivo, entonces más 2 raíz de 2, y el vector 3Y, miren que va hacia abajo, pero como va hacia abajo, sería con signo menos, entonces menos el valor de 3, estos son diferentes, entonces esta sería la sumatoria de vectores en y. Entonces encontramos la sumatoria de vectores en x y encontramos la sumatoria de vectores en y. Aquí podemos dar por concluido este ejercicio. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.